Podríamos haber sido minúsculos, si no hubiera sido por Jesús. Cuando Nicolás Enrion estudió los cambios en los valores de las medidas griegas y romanas, llegó a una extraordinaria conclusión. En el pasado éramos gigantescos, pero la altura se había reducido progresivamente hasta la llegada de Cristo. De esta manera, Julio César habría medido un metro cincuenta y dos, Alejandro Magno habría medido 1 metro 83, Hércules, 3 metros y 5 centímetros, Moisés, 3 metros y 96 centímetros, Abraham, 8 metros y 53 centímetros, Noé, 31 metros y 39 centímetros. Eva, 36 metros y 21 centímetros. Finalmente, Adán, 38 metros y 33 centímetros.